es un sábado más de tremendas sanganadas y juntos vamos a despellejar a Laureano y su cantada y antes que sus tres fans brinquen queriéndome insultar que yo no sé cantar déjenme decirles que tienen todita la razón les recuerdo que este es un programa de sátira y sarcasmo. Yo canto a propósito y consciente de que no es lo mío. La cagada con Laureano es que canta primero creyéndose Plácido Domingo y segundo usando los recursos del Estado porque pues ante todo ellos muy socialistas entonces el papá y la mamá le cumplen todos los caprichos con el dinero del pueblo. Así que no se pueden despegar de la pantalla y ver completito un programa más de Que Sanga Sanganada es el sexto hijo de los nueve de la pareja de dictadores y como si una maldición los cobijara pese a todo el dinero que pueden usar a su antojo para sus caprichos lo que cosechan son burlas del pueblo, porque se puede comprar todo menos el talento y el cariño genuino del público, y viéndolo bien es otra cosa que nos diferencia porque los sandinistas que en sus intentos de insultarme me comentan cualquier barrabasada yo se los agradezco. Agradezco que me vean y me escuchen por su libre y espontánea voluntad. Además de que por acá se pueden expresar con libertad y siendo sinceros. Pero imagínense recibir aplausos y saber que detrás se ríen de mí. O saber que las personas van obligadas a sus conciertos por el mismo uso de poder. Eso sí que es triste, chatel. Prefiero quedarme con los sandy sinceros que con aplausos y reconocimientos comprados, porque solo así los pueden obtener. En cualquier caso, yo tengo a mis zánganos favoritos lindos y con esos, con los comentarios de ellos son los que yo me quedo. Y el cariño de ellos, ese es el que recibo, aunque le duela, aunque le duela. Bueno, la verdad es que no somos ni En su intento de convertirse en un famoso tenor, su papi le otorgó presupuesto nacional para su fundación Incanto, con el cuento de promover el arte, en donde presenta grandes obras que la gente que va es con las entradas regaladas y por obligación. Según Laureano, en su autobiografía, dice que estudió en Cuba e Italia. Pero eso es lo que dicen, porque con la credibilidad que se gasta esta gente, ¿quién sabe? Como muestra, les dejo una foto que nos encontramos de sus documentos cuando estudió Sociología. Bien estudioso el niño, tan estudioso que lo ponen a dar las palabras inaugurales del año lectivo de la UNAM Managua, en donde dijo que... De fortalecer las alianzas con los países que comparten nuestros objetivos, nuestras ideas, nuestras luchas, nuestras ideologías y formas de ver el mundo y de apreciar la vida. Tranquilo, tranquilo. Mira, tranquilo. Tranquilo de apreciar la vida. A cinco años de impunidad pongo el video para recordarles la manera en que esta gente promueve la vida y la paz. Resulta que como Lauriano es menos feo que Juan Coca y según dicen más amable, sus padres le están dando más visibilidad política y han inventado un montón de cargos para su hijito. Por tanto, aprovechando su discurso en el acto inaugural de Lunan, dijo que pronto llegar el fin de la dictadura del dólar, dicen los especialistas en expulsar ciudadanos para estar recibiendo remesas aprovechándose de que la gente tiene que enviar a sus familiares para que coman, dificultando la posibilidad de hacer unos días un paro de remesas a ver si es cierto que a esta gente no les gustan los dólares. Y bueno mis ánganos ya demasiado hablar de alguien que no tiene mucho que dar así que por acá me despido, recordándoles que reaccionen, comenten y comparten para seguir apoyando el periodismo independiente. Hasta la próxima.